Uh. Mi gente, de YouTube, sean bienvenidos a este tutorial super que fácil y sencillo de cómo diablos obtener la skin, la skin exclusiva del de modo tutorial de personaje. Tenemos que ir a tutorial, seleccionamos en tutorial el tutorial de personaje, bajamos completamente, bajemos. Y seleccionamos ahí el primer personaje que sea Rambo. Lo único que tenemos que hacer es llegar y completar lo que dice el tutorial, o sea, los pasos que indican. Por ejemplo, me dice aquí que debo hacer izquierda, derecha, cuadrado, izquierda, derecha, círculo, da igual, hay que hacerlo y completarlo. Como ven, voy a poner un par de ejemplos para que ustedes se den cuenta que es súper fácil y sencillo y así les van a dar un skin exclusivo del modo tutorial que no lo dan en ninguna otra parte ni en las torres del tiempo ni en la liga de combate solamente lo dan aquí en este esta modalidad de juego que se llama modo tutorial de personaje ok entonces lo único que tenemos que hacer como les indico es completar los pasos, eh, me salté algunos para que no, no hacer tan tedioso el vídeo y toda la situación. Entonces es súper que fácil, completamos este modo tutorial eh, con el personaje, los, todos los pasos que sin omitir ninguno. no. Cabe recalcar que tenemos que completar todos porque son súper que fáciles y sencillos de cómo eh, manejar al mínimo un personaje como para defenderte en cualquier batalla, ya sea online o offline vas a poder manejar el personaje sin ningún problema si memorizas la cadena de, de golpes entonces ahí nos dan un personaje exclusivo de esta modalidad del modo tutorial que ninguna otra modalidad vuelvo y repito la dan, entonces es súper importante que completemos todos los pasos a seguir ahí ya hicimos con Rambo y a continuación viene la señorita Milina, ok viene la señorita Milina que es un excelente personaje, nos van a dar también una exclusiva, una exclusiva skin única realmente súper que buena la skin me pareció muy llamativa, muy diferente a la de Rambo. Entonces, este tutorial es la guía definitiva. Hacemos lo mismo, completamos el paso a paso de cada tutorial. Esto lo que hay que hacer, ni siquiera hay que esforzarse mucho ni nada, ni cumplir una condición eh, mega especial en línea. No, esto es offline y funciona de maravilla realmente tenemos una skin más a la lista de skins que tenemos en el juego no entonces es súper importante esta situación de completar los pasos sin omitir ninguno también quiero decirles que se completa y obviamente no podemos volver a hacer el, el tutorial o sea solamente nos dan una skin eh, normal o sea una skin que es por completar como parte de agradecimiento de que completaste completamente el modo tutorial eh, sin ningún problema entonces es como un agradecimiento que nos dan completamente y bueno ya completamos con milina y a continuación viene el señor rain Rein del combat pack 2 que es mi personaje favorito hasta el momento de eh, los combat packs que han salido no entonces vamos a seleccionar a Rey y repetimos el bendito proceso que es completar lo que dice en, el, en la pantalla, aplastar los botones simultáneamente como indica en la pantalla, ¿correcto? Entonces vuelvo y repito, esto es súper fácil, una, la manera más sencilla de poderse ganar una skin sin ningún problema y para qué te sirve la skin para presumirla para en línea contra otros jugadores. Y, te, y, se, y se den cuenta que tú tienes esa skin exclusiva y ellos no. Y se pregunten, wow, pero ¿cómo este tipo tiene esta skin? El secreto está en que ustedes ven tutoriales y ellos no. Entonces es súper que buena esta skin que nos dan del tío Rey Entonces eh, les, les invito a que vean mis otros tutoriales y se suscriban al canal. Y cualquier duda que tengan comenten en la caja de comentarios que se encuentra en la parte de abajo. Yo responderé cualquier duda, espero que de verdad este tutorial les sea de muchísima ayuda. No olviden comentar y suscribirse y nos vemos en una próxima.